Y ya estamos preparados, listos ya, porque claro, hoy es un día, pero muy, muy especial. Hoy es el día de la concientización del cáncer de mama. Y Pinamar siempre estuvo presente. Estuvo presente de esta ONG, Pinamar se lo toma a pecho. Desde aquellos comienzos con cintita rosa, con globos, con decorar las vidrieras, hasta una correcaminata, hasta un maratón, hasta kilómetros y kilómetros concientizando. Pasó esta frontera de Pinamar, se, se agregó muchísima gente que venía a nuestra ciudad para correr, para concientizar. La responsable desde los comienzos de Pinamar, se lo toma a pecho, está acá con nosotros. Es Analia Bustelo, a quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine. Hola Ani, ¿cómo estás? Hola Karina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia, hola Emiliano, hola Miguel. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿estás bien? Acá Anita, la verdad que queríamos charlar con vos, estamos en Salud Radial, voy a, a darle el pase a los conductores de Salud Radial, Emiliano Mayo y al doctor Miguel Ángel Colomar. ¿Cómo va chicos? Hola, bueno yo primero decirte Ana que se extraña la correcaminata de todos los años, la verdad que uno siempre está presente ahí y es una buena causa, una muy buena causa, y este año, por lo que todos ya sabemos, extraña, esperemos que el año que viene la podamos realizar, ¿no? Digo podamos porque uno se siente parte ya de, este, de esta obra de bien que haces todos los años, ¿no? Sí, tal cual, bueno, esa fue la idea, de que sea, digamos una campaña de toda la comunidad, ¿no? Eh, que cada uno se sintiera parte, bueno y pusiera su granito de arena. Bueno, en este caso ustedes con Emergencias Pinamar que no es poca cosa, eh, tener las ambulancias todos los años, la verdad que es una tranquilidad enorme. Eh, así como bueno otras empresas como la MP3 de sonido, Donal Sonido, las vallas, vamos haciendo como una suma de voluntades, ¿no? Eh, por ahí otras empresas como Telpim, Pinamar SA, la Clínica del Bosque, la Asociación Médica hacen un aporte de dinero, bueno, una cuestión de que no, no, no pueden por ahí con eh, su materia prima, digamos, con su producto, eh, sumarse, pero lo hacen de diferentes maneras cada uno como puede. Eh, la verdad que sí, se extraña, pero bueno, tuvimos que adaptarnos al contexto este de este pandemia. Eh, no quisimos dejar de estar presentes, por supuesto, este es nuestro noveno año, eh, y eso sí, el año que viene son los 10 años, así que prepárate, Emiliano. Tiramos la casa por la con ventana. Con todo, con todo. Dios quiera que, bueno, que nos encuentre mejor y que sí. podamos, no sé, adaptarnos al coronavirus o, o lo que fuere y, y podamos realizarlo, así que prepara toda la flota. Olvidate, <risa> así va a ser. Para estar ahí presente. Ana. Bueno, Ani. Perdón. perdón, perdón, Cari. ¿Cómo surge eh, Pinamar se lo toma pecho? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia? Eh, a mí a veces no me gusta contarlo, no me gusta hacer autorreferencial, pero bueno, en realidad fue, eh, mi papá se enfermó de cáncer, en seis meses falleció así, dado corta, porque. Y nada, y fue como un impacto muy fuerte en mi vida, en, en toda mi familia, y. Y esta cosa, esta impotencia, ¿viste? Decir, ¿cómo no nos dimos cuenta? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Viste? Y igual la reacción fue bastante rápida, porque mi papá falleció en septiembre, y la verdad que uno se queda con un dolor, una vacío muy grande. Llegaba octubre, y hablando con una de las enfermeras del CAP, bueno, yo también trabajo en salud, por ser psicopedagoga, eh, Hablando por, por las redes, le digo, algo tenemos que hacer, sí, Ana, algo tenemos que hacer, y hablamos de, no sé, decorar los pinos con lazos rosas, cualquier cosa, de, delirando, viste, así empezamos. Y, y llegaba octubre, digo, algo tengo que hacer, fue una manera de hacer resiliencia, yo creo, viste, y sacar todo ese dolor y decir, bueno, ¿de qué se trata esto del cáncer, viste? y empezar a concientizar, y, y yo creo que va por ese lado el mensaje, que no nos tome de sorpresa, que, que lo podamos detectar a tiempo, eh, que estemos preparados, que le perdamos el miedo, porque también viste, decís cáncer y todos miran para otro lado, o sea, nadie quiere hablar de muerte, sin embargo, justamente lo que queremos llevar el mensaje ahora es que se ha adelantado mucho científicamente, bueno, el doctor Miguel lo va a poder decir mejor que yo, eh, y detectado a tiempo, eh, podés salvar tu vida. Entonces lo que apelamos es a eso, que la gente tome conciencia, eh, se haga un chequeo anual, tanto mujeres como hombres, <ríe> que no dejen de consultar, que mientras tanto cambien sus hábitos de vida, la alimentación, el ejercicio físico, que cuiden mucho la salud mental también, que siempre se deja relegada, de lado y juega un papel digamos fundamental a la hora de digamos, de, de nada, de vivir, ¿no? de, de, de estar sanos eh, plenamente. Eh, y bueno, nace Pinamar, se lo toma a pecho. Eh, con la suma, por supuesto, bueno, amigas íntimas en una primera instancia, vecinas, conocidos, todavía nos seguimos conociendo todos, o por lo menos los que estamos, los que nacimos acá y los que se fueron sumando, y, y, y bueno, cada vez somos más. Tal cual. Algo que el doctor Miguel Ángel Coloma sí. viene diciendo ¿no? de esta pandemia, que es estos controles de salud que nos están dando, ¿no doctor? Sí, Karina, ¿qué tal? Eh, bueno, me parece bárbaro lo que hacen ¿no? anualmente, y sobre todo yo creo que el tema de concientizar con el día D, que fíjate que para muchas enfermedades y para muchas cosas se utiliza ese día, donde se concientiza, y sobre todo que debe ser de todos los días. Aparte eh, es algo que, como bien decía Analía es el tema de que eh, si bien no se cura, se ha transformado en una enfermedad este, crónica uh -huh. si se eh, trata a tiempo, si se hace el diagnóstico oportuno. Yo no diría preocupante, me gusta decir oportuno. ¿no? El diagnóstico oportuno y son enfermedades este, crónicas, pasó a las enfermedades crónicas eh, no transmisibles, con lo cual eh, sabemos que hay tratamientos que permiten una buena calidad de vida. Pero eso si lo hacemos eh, el diagnóstico en forma oportuna, si no es, este, es grave, no hay que tenerle miedo, sobre todo ese famoso miedo a la palabra cáncer, sabemos que hay, sabemos que en estos siete meses de cuarentena han complicado y también hay problemas de salud mental con ello, y que tanto la salud mental como el confinamiento, sobre todo en el adulto mayor, eh, tiene problemas. Pero en este caso, que se puede hacer en forma precoz, sobre todo también si hay antecedentes familiares, ¿no es cierto? Ese es otro tema. Y que inclusive algunas eh, <coughs> obras sociales prepa o prepagas eh, dicen que a partir de tal fecha. Yo creo que eh, eso de la fecha de, de hacerse una mamografía, por ejemplo, uh -huh. eh, creo que no, no va. Otra cosa que... Analia lo va a decir, saber decir mejor que yo, pero este, la, este, el autoexamen también, decir, son, son cosas que eh, uno tiene que tener presente, pero tiene que instalarlo en la comunidad, porque si no lo hace y uno lo va dejando pasar. Eh, y bueno, eh, o, otro día hablaremos también el, el de, los, eh, de los muchachos eh, y, y la próstata, ¿no? que por ahí sería que También se deja pasar por temor por temor a que se le descubra algo, si se descubre algo en forma oportuna, ya no quiero seguir insistiendo sobre este tema, se lo, lo dejamos todo en la lía, pero es así, hay que consultar, y bueno, nos frenó la pandemia y el confinamiento en eso, ese es uno de, de los problemas que ha, que, ha, que ha ocurrido, que se ven ahora, podrás decirme que con el diario del lunes, pero la cosa ocurrió, esperemos que no, no siga ocurriendo esto, ¿no? y que la gente vaya y consulte, Ani, ¿cómo vemos las consultas? Eh, pues sabemos que Pinamar está bastante concientizado. Yo conozco mujeres en las cuales a partir de octubre y de todo el movimiento de Pinamar se lo toma pecho, el movimiento que hacen ustedes tan lindo con las gráficas, en las redes, que visualizan tanto eh, este, esta ONG, hacen que diga: ay, tengo que hacer la consulta al médico. ¿Cómo te viene llegando en este momento de pandemia a esas consultas? Eh, en realidad, eh, bueno, sé lo que se habla también por los medios, y bueno, el boca a boca en la calle, y la verdad que como decía el doctor, la gente dejó de hacer esas consultas, eh, por miedo bueno, a contagiarse, pero hoy sabemos que el virus está en todos lados, y eh, fundamentalmente bueno, la gente se está contagiando en las reuniones sociales, más que, que es donde permanece mucho tiempo, dialogando, hablando, interactuando, sin los cuidados, sin, el, sin cumplir el protocolo, entonces instamos a, a las personas que no, no que salgan todas corriendo ahora, pero que en la medida de lo posible vayan pidiendo un turno. Eh, eh, tengo entendido en el hospital, el otro día escuchaba a la doctora Antín, eh, ginecología siguió atendiendo, obviamente con la modalidad de turnos programados. Eh, bueno, y se toman todos los recaudos, ¿no? Cuando uno va, eh, con el barbijo, si, si tiene el total fake, lo que sea necesario. Eh, con la higienización de las manos, eh, tener, yo creo que vamos a tener que aprender a convivir con este virus, y, y lo ideal es, una vez más, eh, no quiero ser redundante, pero no tenerle miedo, sino respeto. Eh, decir, bueno, respetémoslo, y de a poco ir incorporando este hábito, que por ahí algunos ya teníamos, del lavado de manos y demás, pero bueno, hacerlo más fuerte, y aprender a convivir hasta que, bueno, se descubra realmente eh, una vacuna, una cura, a ver si, qué es lo que pasa, porque es como que todos los días yo veo la tele y casi mm. ni la quiero ver ya, pero eh, son noticias nuevas, viste, con de gente que se reinfecta, que no están seguros si la vacuna va a funcionar o no, eh, como que hay diferentes cepas, eh, entonces vamos a tener que ayornarnos y perder el miedo. Yo, eh, lo mismo que nos pasa a nosotros con la campaña de cáncer. Yo comenté en otras radios que estaba viendo el otro día un noticiero, había consultado una fuente oficial, obviamente, siempre tratamos de ser cuidadosos con eso, y decía que desde que comenzó la pandemia hasta ahora, hubo un millón de muertes por coronavirus. ¿Y sabes cuántos hubo? ¿O saben cuántos hubo por cáncer? Seis millones. O sea... Y ahí es cuando, más que nunca, o sea, uno, bueno, también tiene una vida, tiene otras cosas y eh, este año me tocó perder a mi mamá, que no fue algo fácil, pero dije, bueno, la campaña tiene que estar, o sea, no puede dejar de estar. Eh, son esas cosas que a uno lo, lo, lo motivan, ¿no? La motiva Y decir, sí, bueno. hagamos, adaptémonos a este contexto de pandemia, como sea, y bueno, fue que a través de las redes sociales dijimos... Eh, invitemos a la gente a que se mueva Que haga algún tipo de actividad física Con algo bueno color rosa eh, Que nos mande unas selfies Y sobre todo apelando no solo a la salud física Sino también a la salud mental Que hoy está bastante golpeada ¿no? Entonces esto de generar endorfinas De, de levantar el ánimo eh, Tal cual como es nuestra campaña Que siempre por eso apelamos a la prevención Y siempre es una campaña Digamos alegre Si bien tocamos mirá, un tema más que delicado, eh, ustedes lo saben mejor que nadie, que, que siempre la energía es una energía hermosa, linda, para arriba, para decir un mensaje de, de prevención, de amor, por el prójimo, decir, bueno, cuidémonos entre todos. Bueno, Así por que, eso te decía, Analía que se extraña la correcaminata, porque uh -huh. uno que está ahí, viendo cómo se organiza, y antes de unas horas antes de que largue la correcaminata, uno ve la onda y la energía que le ponen okay. todos los que están ahí organizando y ayudando, y eso hace que la gente venga, porque acá en Pinamar, vos lo sabés bien, hay muchos equipos de running, y cada maratón o cada correcaminata van porque le gusta correr, pero yo creo que en tu, en tu evento en especial van primero para colaborar, y después porque le gusta la energía que hay, ¿no? Sí, lo lindo que bueno, se hizo algo familiar. Empezamos con una caminata eh, que nunca las dejamos, obviamente, de lágrimas. No, corre caminata, tenemos que ir todas, sí, todos, porque también participan muchos hombres. Y después incorporamos la carrera de los kids, que están los chiquitos también, para que sea justamente algo familiar, para fomentar el deporte, algún tipo de actividad física ya desde la infancia, que estemos todos incluidos. Y sí, la verdad que la energía es. Es inconmensurable, digamos, ¿no? Pero bueno, tratamos de por lo menos un mínimo porcentaje de esa energía que se traslada a las redes y personalmente, bueno, la fui sintiendo cuando nos empezaron a mandar fotos, como siempre, bueno, no solo de acá, de Madariaga, de Gessel, de Mar de Ajó, de Santa Teresita, de Tandil, nos enviaron este año, de Necochea, ¿viste qué decís, a decir? ¿Y esto? ¿Viste cómo diciendo? Bueno de España, tenemos amigas eh, conocidos en España, familiares, nos enviaron también de Galicia eh, y de Santander, y, y vos decís, y, sí, es esto, esto es Pinamar, se lo toma a pecho. O sea, nueve años. Es de todos. De es, todos de Pina, Pina es esto, no lo que construyeron en nueve años, y con, eh, recuerdo en estos nueve años a veces un montón de impedimentos que se metió a la mano política y que vos lo defendiste, lo defendiste, me acuerdo, con todo eso, que no, queríamos iluminar, ¿te acordás? Eh, iluminar este, los, todos los establecimientos municipales, que también costó, fue una lucha muy grande de tuya y de todo el equipo, ¿no, Ani? Y siempre cuesta, o sea, sí, la verdad que a veces... Eh... No es fácil, o sea porque han pasado un montón de gobiernos en estos nueve años, no es fácil mantener un buen diálogo, pero bueno, tratamos de que sí, que justamente, yo creo que la campaña lo ha sostenido, la misma gente lo ha sostenido, eh, más allá de nosotras de por ahí de ser, digamos, eh, discretas o, o, o tratar de no mezclarlos tantos, pero la misma sociedad de Pinamar la ha sostenido a la campaña. Al ser y parte de todos de la causa. Campaña, claro, al ser parte de todos, es como que todos inevitablemente se tienen que terminar sumando. No, <risa> que y lo, lo, hay... bueno, lo, lo bueno es justamente despartidizar eh, el, el tema de la salud. Eso es Ajá. fundamental. Si no se logra eso, y yo esto lo digo porque lo hemos hablado mucho con Emiliano. y por lo menos de mi parte yo trato en lo posible mínimamente un granito donde pueda eh, tratar de hablar de ese tema justamente que es despartidizar porque eh, todos nos podemos enfermar, todos estamos en, en riesgo y bueno, eh, ahí no hay ningún tipo de grieta ni nada, somos todos y todos lo vamos a poder resolver, si no, no hay otra forma, no, hay, no son solo palabras ¿no? la cosa, sino hay que, hay que actuar. Y lo, lo interesante que dijiste de, de las endorfinas que se generan con todo esto es fundamental porque estimula, estimula el sistema inmunitario. Eh, o sea, no es, no es cuento, esto es real. Eh, esas endorfinas ayudan al, a, a, estimula, a estimular el, como es, nuestro si, sistema inmunitario que justamente es el que va a evitar que estemos pre, eh, predispuestos, ¿no es cierto? Vamos a estar... Eh, dispuestos a, a rechazar este, esa agresión que, es el, que son los virus, y bueno, y también va para el cáncer también, eh. hay, hay teorías con respecto a eso, ¿Mm? y la salud mental ni hablar, fundamental, así que todo eso, todo eso que hacen ustedes, eh, bueno, eso es lo que se debería viralizar, ¿Eh? Uh -huh. Justamente eso, eso Eso que están haciendo, haciendo Sí, usted, es paradójico bárbaro. Porque todos ahora ya sabemos <coughs> Con el tema de la atención primaria Que, o sea Yo no sé, los políticos Estoy hablando a nivel nacional no eh, Provincial eh, eh, El tema de la prevención La atención primaria de la salud Es lo ideal O sea, vos estás Cuando invertís en prevención estás en realidad ahorrando dinero, porque yo sé que los políticos lo ven todo del lado del gasto, uy no, tengo que gastar tanta plata para esto o para hacer esta campaña o para. Y en realidad es una inversión, porque cuando vos invertís en salud, eh, cosechás salud. O sea, sí, <risa> después justamente la gente enferma menos. O sea, tenés sí, menos in, in, gente in, inversión. Consultando. Claro, tenés menos gente consultando. Todos sabemos uh -huh. lo caro que son los medicamentos ni imaginar las personas que hoy no tienen una cobertura, una obra social. Entonces, eh, es paradójico, pero bueno, todavía nos falta, yo creo, evolucionar mucho como, como sociedad, como seres humanos, como, no sé, si como argentinos o qué, pero falta todavía. Pero bueno, sí. por eso siempre surgen las ONG o las instituciones <risa> intermedias para justamente suplir esos vacíos, Sí, la, la, lamentable, sí, lamentablemente, es así, en el mundo, el 80% de la atención es la atención primaria. El 80% ¿eh? se resuelve en la atención primaria. Y nosotros estamos ahí dando vueltas. Si bien hay algún centro de salud, eh, algún centro periférico, por ahí en Hessel, en todos lados hay centros de atención primaria, pero eh, falta, falta bastante. Pero bueno, eh, yo creo que. Aunque a mí tampoco me guste demasiado, yo creo que sí, que las ONG son las que están supliendo esos espacios. Y bueno, uh -huh. y no hay que bajar los brazos y hay que seguir. No, claro. Bien, bien, bueno. Vos sabés que Ana lo sabe: el que ha perdido algún familiar, y a mí me tocó de cerca, por el cáncer, siempre está atento. Y como dice Ana, hacerse los estudios periódicamente, porque hay que hacerse los para eh, estar prevenido, ¿no? Hacer prevención justamente de esto es muy importante eh, la pandemia nos dejó estos vestigios no de que la gente haya dejado de consultar eh, las situaciones cotidianas para cuidarse de, de no contagiarse covid ¿no? sí y sobre todo la atención si no es la primaria es la secundaria una vez que eh, uno eh, tiene eh, si contrae esa enfermedad bueno está eso no, no terminó como hablamos al principio no es cierto de que se transformó en, eh, por ejemplo, el cáncer de mama y, y varios otros, eh, como eh, enfermedades que se han cronificado con un tratamiento, por supuesto, hay que seguir un tratamiento, pero este, ya no es como antes, que ya se sabía, no, cáncer de mama, listo, es significado igual este muerte, no, no es, no es tan así. Pero la consulta precoz es... Este, fundamental para un tratamiento oportuno. Así que yo creo que el tema de la concientización debe seguir. Y bueno, Analia y su grupo que deben seguir, obviamente, que de hecho, por lo que vemos, como lo que dice y cómo lo dice, sabemos que va a seguir. Pero bueno. Este, el cual, el año manera, que viene bueno, va a festejar los dos años juntos, me parece. ¿No? Los, diez, los diez festejamos. Sí. El año que viene bueno. son los diez. Así que Por eso digo, le, lo que no, que no festejaron este año, año lo van a sumar <risa> al otro es que año. Otro, <risa> sí, sí, tal cual. Allí, sí. Para despedirnos, ¿un mensaje que le querés mandar a toda la gente, a esas mujeres, a esos hombres, como vos bien decís, de la ONG de Pinamar, se lo toma a pecho? Simplemente eso, que, que se cuiden y que cuiden a los que quieren. Eh, y que um, traten de hacerse un chequeo anual todos los años Que tengan un médico de cabecera, por favor Insisto mucho con eso, porque la gente dice voy a No, yo voy a la guardia y Está bien que uno vaya a la guardia cuando se siente mal Ante una emergencia Pero después es bueno tener un médico de cabecera Para que conozca la historia clínica de cada uno Y Como decía hoy el doctor En el caso ahora cambió eh, el mensaje de de, digamos, de prevención, eh, y por ejemplo, alguien que tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia, por ejemplo, si la mamá tuvo a los 45 años se lo detectaron, la hija, eh, lo que se promueve es que a los 10 años antes, o sea, a los 35 ya se haga su primer mamografía, creo que es del Instituto de Mastología, no quiero errarle en el nombre, pero... Nosotros este año invitamos también a profesionales a que nos hagan videos de, de concientización, se sumaron la doctora Marina Lagoa, que lo explica perfectamente, está en nuestras redes, después está también una psico-oncóloga de Villa Gese, eh, y que también se sumó, que bueno También es importante por esto del cuidado de la salud mental, ¿no? que, tampoco, que un poco se desconoce, hasta que uno no entra en el tema o le toca bueno, vivirla de cerca, no sabe que hay psicólogos que se especializan en pacientes oncológicos. También tenemos mensajes de, bueno, de profesor de Educación Física, eh, de una licenciada en Nutrición, Constanza Jauregui Berry eh, fuimos tratando de poner todas las aristas que sumen, digamos, para tratar de llegar a la gente de algún modo u otro Así que los invitamos a todos a que vean nuestra página, nuestra fanpage, Pinamar se lo toma a pecho en el Facebook Y si no en Instagram, ahí pueden encontrar todos los videos de los profesionales Bueno, más las fotos de toda la gente que está participando, que no sé si lo dije Pero hoy hacemos sí, sí. el sorteo más tarde, el primer premio es una mamografía para alguien que no tenga obra social en realidad es un control anual de Cedip que nos donó, es una mamografía y un, una ecografía de mamas. Después tenemos perfumes, remeras de ediciones anteriores, eh, pases libres para runner eh, Fox de Candela, para que bueno, salgan a correr, hacer un poco de actividad física, de hábito jean también tenemos otro, otro vale, eh, y, bueno, y también con consultas con la nutricionista que mencioné recién, para un plan alimentario. O sea, todas cosas que tienen que ver con nuestra con nuestra temática, ¿no? Y una pero cosita para... más, si, si, si me permitís, Karina, yo sé que sí. como es el tiempo, viste, yo siempre te, te excedo a veces que no es privativo de la mujer el cáncer de mama. No, para nada. Siempre lo nombro. Eh, es en un menor porcentaje, un 1, un 2%, pero los sí. hombres también eh, pueden padecer cáncer de mama. Y también, o sea, lo recordamos que no solamente apelamos a, a que se revisen por el cáncer de mama, sino por cualquier otro tipo de cáncer, cualquier otro uh -huh. signo, síntoma, dolor o lo que sea, consulten con su médico a tiempo. Y antes de eso, háganse el check anual, que ahí es donde estaría, digamos, eh, el kit de la cuestión. Sí. <ríe> bueno, Ani, te mandamos un abrazo muy, muy bueno. grande, gracias, gracias por estar presente en un día tan especial el 19 de octubre, el día de la concientización del cáncer de mama. Así que muchísimas gracias por esto. No, gracias a todos ustedes y gracias a vos, Karina, por estar siempre presente y ayudarnos a, a que el mensaje llegue a toda la comunidad de Pinamar. Les mando un abrazo Dale, ¿no? grande. Va, vamos por los 10, ¿eh? Sí, ya te dije, preparar la flota de emergencias Pinamar. Ahí van a estar gustosamente, no te preocupes. Bueno, claro. muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Chao, Miguel. Hasta luego. Así pasó, Analia, usted lo de Pinamar se lo toma a pecho por la tarde del magazine. Quédate con nosotros, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. Ya venimos.